El libro de Nehemías, capítulo 5 Por aquel entonces, algunos hombres y sus esposas iniciaron una tremenda discusión con los demás judíos. Se quejaban. Nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para comer y vivir. Otros añadieron. Hemos tenido que hipotecar nuestros campos, Nuestros viñedos y nuestras casas para comprar comida durante el tiempo de hambre. Otros más dijeron, «Hemos tenido que pedir prestado el dinero de nuestros campos y viñedos para pagar el impuesto del rey. Aunque somos el mismo pueblo que nuestros acreedores, y aunque nuestros hijos son los mismos que los suyos, vamos a tener que convertir a nuestros hijos e hijas en esclavos. De hecho, algunas de nuestras hijas ya han sido esclavizadas, pero no podemos hacer nada, porque nuestros campos y nuestras viñas son ahora propiedad de otros. Me enfadé mucho cuando les oí protestar por sus quejas. Me puse a pensar y luego fui a discutir con los nobles y los funcionarios, diciéndoles, Están cobrándole intereses a sus propios hermanos. Entonces convoqué una gran reunión para tratar con ellos. Allí les dije, «Hemos hecho todo lo posible para comprar de nuevo a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los extranjeros, pero ahora ustedes están vendiendo a sus propios hermanos como esclavos. ¿Esperan venderlos de nuevo a nosotros? Se quedaron callados porque no se les ocurría nada que decir». Lo que ustedes están haciendo no está bien. Les dije, ¿no creen que deberían respetar a nuestro Dios para que las naciones enemigas no nos critiquen? Tanto yo como mis hermanos y mis hombres hemos estado prestando al pueblo dinero y comida. Por favor, dejemos este asunto de cobrar intereses. Devuélvanles ahora mismo sus campos viñedos, olivares y casas, junto con el 1% de interés sobre el dinero, el grano, el vino nuevo y el aceite de oliva que les han estado cobrando. Lo devolveremos, respondieron, y no les exigiremos nada más. Haremos lo que tú digas. Así que convoqué a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que harían lo que habían prometido. Sacudí los pliegues de mi túnica y dije, Así es como mi Dios los sacudirá de sus casas y de sus posesiones si no cumplen su promesa. Si no lo hacen, serán sacudidos y acabarán sin nada. Todos los presentes dijeron, Amén. Y alabaron al Señor. El pueblo cumplió lo que había prometido. Además, desde el día en que el rey Artajerjes me nombró gobernador en la tierra de Judá, que fue desde el vigésimo año hasta el trigésimo segundo año, un total de doce años, ni yo ni mis hermanos comimos la comida que se asignaba al gobernador pero los gobernadores anteriores a mí habían impuesto una pesada carga al pueblo, quitándole 40 ciclos de plata, así como comida y vino. Sus ayudantes también extorsionaban al pueblo, pero por mi respeto a Dios no actué así. También hice de la reconstrucción de la muralla mi máxima prioridad y asigné a todos mis trabajadores para que ayudaran en ello. No adquirimos ninguna tierra para nosotros. Tenía 150 judíos y funcionarios comiendo en mi mesa, así como a visitantes de los países cercanos. Cada día pagaba un buey, seis buenas ovejas y aves de corral. Cada diez días pagaba una gran cantidad de vino de todo tipo. Pero nunca exigí la asignación de alimentos del gobernador porque el pueblo ya llevaba una pesada carga. Por favor, Dios mío, recuérdame positivamente por todo lo que he hecho por este pueblo.